Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Vuelvo hoy eh, sobre un tema que ya, del que ya he hablado varias veces. En este caso lo titulo miedos, fobias y temores. Eh, digamos, podemos decir que este tema tiene tres grandes columnas. Una, la todo aquello, todos aquellos miedos y temores que tienen que ver con la constitución de nuestra especie, es decir, del ser humano. En segundo lugar, todos aquellos miedos y temores que tienen que ver con la constitución del individuo. Y en tercer lugar, todos aquellos miedos y temores que tienen que ver, por así decirlo, con la conjunción de esas dos grandes áreas y luego incluyendo todo lo que es la, la, la creación de la vida social, de la vida cultural, y ahí evidentemente en todo eso estamos incluyendo la vida económica, la vida política, las estructuras religiosas, educativas, jurídicas, etcétera, etcétera. Son los tres grandes pilares, alrededor de los cuales pueden estar todos nuestros miedos. Mire, una de las cosas quizá más difíciles del ser humano es eso, es convertirnos en seres humanos. Lo he dicho muchas veces, el proyecto humano es un proyecto de construcción. Así como, y pongo un ejemplo que también he puesto otra vez, así como para hacer un edificio, un arquitecto y ese grupo de albañiles, de maestros, eh, albañiles, etcétera, tienen allí, allí al, al lado suyo, tienen toda una serie de materiales, eh, el cemento, el hierro, etcétera, etcétera. todo lo tienen allí, ¿no?, tienen todos los materiales para hacer un edificio y el terreno. Pero, amigos, para hacer ese edificio hace falta organizar todo eso de una determinada manera. Porque todo eso podemos hacerlo un montón. Y, y decir, mira, ya tengo aquí un edificio, porque está todo lo que se necesita para hacer un edificio. Pero eso no es un edificio, eso es un montón de materiales que son necesarios para hacer un edificio. Entonces, ¿qué se necesita? Una mente. Una mente que organice todos los materiales de una forma, con una finalidad, que es la finalidad de que en esa finca, en ese edificio, van a vivir una serie de personas, una serie de familias. Esa es la finalidad y esos son los medios que tenemos para construir eso. Los medios son los materiales, los medios son la inteligencia y el trabajo de todos esos operarios que van a intervenir en la construcción de ese edificio. Con el ser humano ocurre exactamente igual. Tenemos una serie de materiales, pero esos materiales tenemos que saber qué hacer con ellos, tenemos que saber construir algo con ellos. Entonces... ¿Cuáles son los materiales? Los materiales son nuestros deseos, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, con toda la estructura corporal que tenemos, con esa estructura, es, el cuerpo es algo, es bueno, fundamental, fundamentalísimo, ¿no? Pero tenemos también los deseos, tenemos también nuestra capacidad de conocer, tenemos también nuestra capacidad de querer, nuestra capacidad, eh, digamos, volitiva, la capacidad de querer... Eh, o sea, todos esos materiales que son como esas cosas que necesitamos para construir, tenemos que coger nuestra mente, llevar todo eso a nuestra mente. Por ejemplo, usted tiene un impulso de rabia contra él, o un impulso sexual, o un impulso narcisista. Narcisista quiere decir que usted va a una reunión. Y a lo mejor va allí pensando que usted es el, el no va más de aquella reunión y él va con un sentimiento de arrogancia enorme y va como queriendo apabullar a todo el mundo con sus argumentos, con sus cosas, ¿no? Cuando usted es un elemento de esa reunión importante, usted tiene que coger ese sentimiento narcisista que usted tiene de querer ser importante, llevarlo a su mente y decir, a ver, ¿qué hago yo con este sentimiento? No puedo ir a la reunión allí a, arrasando con todo el mundo, ¿no? Tengo que ir a la reunión con un sentimiento de dignidad, de sentir yo mis ideas como unas ideas buenas, o mis pensamientos, o mis iniciativas, pero voy a ir como un elemento más de esa reunión, un elemento importante, pero un elemento que tiene que compartir ese proyecto que allí se va a debatir con todos los demás. Eso es llevar ese sentimiento a la mente para construir algo positivo con él, es decir, el edificio humano, en este caso el edificio humano, que puede ser en este caso un proyecto que se va a debatir en esa reunión con, con otra serie de personas y que todos ellos eh, han de participar en ese proyecto. Con cualquier otro sentimiento, la sexualidad, por ejemplo, mire, ahora estos días ha ocurrido aquí en España un suceso lamentable que ocurre en todo el mundo un señor que había estado condenado en prisión un montón de años y ha salido, ha, digamos, cogido, secuestrado durante un tiempo, según parece todos los indicios, a una chica joven, una chica de 26 años que había ido a ese pueblo desde otra ciudad para eh, hacer una, una sustitución en un, creo si no recuerdo mal, en un colegio, la ha cogido, parece ser que la ha violado y la ha matado. ¿Qué ha pasado aquí? Que este señor... Su deseo sexual no lo ha podido civilizar, no lo ha podido civilizar, no lo ha podido llevar a la mente, porque si lo hubiera podido llevar a la mente hubiera dicho, vamos a ver, hubiera dicho algo así, tengo un deseo sexual, no lo niego, quiero estar con una mujer, no lo niego, pero ¿cómo puedo llevar a cabo ese deseo de una forma que no sea violar a una mujer que sea?, compartir mi cuerpo y el cuerpo de esa mujer, compartirlo entre nosotros, pero de una forma agradable, respetuosa, y no haciendo una barbaridad tan enorme como es matar a esa chica, que por cierto es una chica que, que eh, las fotos que dan en la televisión es una chica preciosa, guapísima, una chica, bueno, que estaba en la flor de la vida, sus 26 años. Entonces, este señor no ha podido, no ha tenido, y ahí deben haber un montón de razones por las que eso ha sido así, no ha tenido la capacidad de mentalizar su impulso, de llevar a la mente su impulso para secundarizarlo y para hacer con ese impulso algo positivo, que hubiera sido bueno para él y también para esa chica. Fíjese, hubiera sido mucho más positivo, llevadas las cosas a esta situación, que este señor hubiera dicho, bueno imaginemos que no, no tengo ninguna mujer con quien hacer amor bueno pero hubiera sido mucho mejor haber ido a una casa de, de, de prostitutas y haber tenido haber hecho el amor con una mujer pero por lo menos no hacer una barbaridad por lo menos mmm, haber tenido esa satisfacción con una mujer en una de estas casas y al menos no haber ido por un derrotero tan absolutamente destructivo como es ese lo otro era un mal menor, no es que sea lo mejor, pero mejor que esto, por supuesto, pero ni siquiera había tenido se había dejado avasallar y llevar por ese impulso y el impulso le había llevado de una forma como una fiera, como una fiera, como una fiera o peor, a cometer una barbaridad tan enorme y tan radical. Entonces, no es fácil convertirnos en seres humanos no es fácil pasar de ser animales inteligentes a verdaderos seres humanos. Hay ahí muchos miedos. ¿Por qué hay muchos miedos? Porque el camino es largo y es difícil y tenemos que renunciar a muchas cosas. Tenemos que renunciar a una descarga primaria. Una descarga primaria es, es esto que hizo este señor. Una descarga primaria es descargar el odio de una forma bruta. Yo puedo sentir odio hacia alguien. Sí, el odio es legítimo. Yo les he dicho muchas veces que el odio es un sentimiento humano y es legítimo, porque muchas veces hay cosas que no pueden no podemos sentir hacia ella es amor, Tenemos que sentir otras cosas y es legítimo, pero una cosa es sentir odio o rabia y otra cosa es saber qué hacer con ella, eso es otra cosa. Saber qué hacer con ella exige un esfuerzo de transformación, tenemos aquí como una central que es nuestra capacidad cerebral alimentar para coger todo eso y convertirlo en una acción adecuada, que puede ser de descargar esa rabia, sí, porque a veces hay que descargarla, pero descargarla después de haber hecho ese proceso de transformación y de construcción en nuestra mente de una acción, de una decisión que no sea una locura y que sea incluso constructiva, porque yo puedo decirle a ese señor que me ha hecho una pasada muy grande, puedo cogerlo y decir, oye, mira, eh, esto, esto que me has hecho no te lo voy a permitir, no lo sabes más, y, vas a, y va a tener consecuencias, y quiero que lo sepas. Y esto se puede decir, y esto puede convertir eh, la, el sentimiento de odio en un sentimiento civilizado. Un sentimiento que se descarga, pero no de una forma matando a ese señor o dándole con un bate de béisbol en la cabeza, ¿no? ¿Eh? Que sería una cosa absolutamente primaria. Como esto, como estos ejemplos que le he puesto, hay montones de ejemplos donde lo primario, ese material que está allí para construir el edificio que está en nosotros, tenemos que cogerlo, como el arquitecto y los eh, los trabajadores, los albañiles tenemos que cogerlo ponerle mente, organizarlo en nuestra mente, para saber qué hacer con él. Pero ojo, porque ese proceso es largo, es individualmente difícil, pero como especie es muy difícil. Y depende de lo que hagamos con todo esto, la sociedad que vamos a construir. Si hacemos con todo esto barbaridades, construiremos una sociedad dislocada, enferma, loca desnaturalizada si lo hacemos bien construiremos una sociedad buena una sociedad de individuos libres, de individuos razonables de individuos solidarios, de individuos fraternos donde todos nosotros nos sentamos nos sintamos eh, embargados eh, metidos en un proyecto colectivo, colectivo de construir este mundo construir este mundo en relación con todo el demás y en relación en una relación respetuosa con la naturaleza, y si no, pues hacemos lo mismo que las personas pueden estar locas, este mundo también puede estar loco, y muchas cosas de este mundo están locas, porque no hacemos bien esa construcción, por tanto, ese es el primer miedo de los seres humanos, el miedo que tenemos a esa transformación, a todos los procesos que hay en ese proceso de construcción y transformación, que nos asusta, y nos da miedo y preferimos quedarnos en una postura más primaria, más cómoda, más reactiva, más, más de como que no, no queremos hacer el esfuerzo, como que bien está así. Pero claro, eso tiene muchas consecuencias. Todo lo que hacemos de una forma primaria sin haber hecho ese proceso tiene consecuencias y muchas de ellas son consecuencias negativas, sea con nuestros hijos, con nuestras mujeres, o las mujeres con los hombres o en nuestro trabajo, en los proyectos de la sociedad, o con los amigos, etcétera, etcétera por tanto esa es la primera fase de los miedos la segunda está en el proceso individual, es decir como ya les he dicho en los vídeos que he hecho sobre psicología del ser el proceso individual es también muy complicado y muy difícil ahí tenemos que construir también algo y sobre todo en los primeros 10 años de la vida que son como los años en los que construimos la, esos pilares pilares de nuestro edificio pues ahí puede si el edificio está mal construido si está si el edificio digamos está como eh, no está en armonía si todos los, los elementos no han construido como, como en el edificio en el edificio que un edificio que hacemos no es bien imaginen ustedes que el yeso y el, el yeso, el hierro y el cemento tienen que estar de una determinada manera. Imagínese que ese, eso no se hace bien, por pues lo que pasará con el edificio. Sí, que haremos, habremos hecho un edificio, pero cuando el edificio esté terminado, pues empezarán a sufrir problemas. Los cimientos no están bien hechos, los materiales que han empleado son inadecuados y, por tanto, el edificio puede agrietarse, puede deteriorarse eh, rápidamente. Incluso habrá que demolerlo porque no pueden vivir. Y esto sucede de vez en cuando en algunos edificios. Entonces, en ese proceso individual, hablo ahora del proceso individual, eh, puede puede crearse patologías, por ejemplo, la psicosis en los primeros años de la vida, al principio de la vida, las estructuras borderline patológicas en los siguientes años, por ejemplo, digamos eh, tres años hacia en esa primera fase de la infancia donde desde los dos, tres años hasta los seis, siete, ocho años, o bien, eh, o bien, o bien podemos crear una neurosis que es eh, la patología eh, que dentro del proceso evolutivo está más, más adelante, es cuando ya el yo está más constituido y más elaborado y por tanto es una patología menos grave. Las patologías son más graves en la medida en que el yo no se ha desarrollado menos. Si es al principio, el yo todavía no está desarrollado y, por tanto, el ser humano está indefenso ante los problemas de la vida. Si ella, en un, cuando un niño tiene tres años, ya tiene un poquito más de fortaleza. Eh, si hasta los tres años ni todo le ha ido bien a un niño y a partir de los tres años empieza a tener problemas por cosas que pueden ocurrir, por problemas económicos graves, porque puede morir el padre, porque pueden haber accidentes, porque pueden haber muchas cosas. Ese niño... Tendrá problemas que pueden ser incluso importantes, pero ya no serán tan graves como el niño que ha empezado la vida con problemas ya muy graves. Y luego estará la neurosis, que son cuando los problemas, eh, la patología se produce ya en un periodo un poco más avanzado. Más avanzado, 5, 4, 5, 6 años, y que puede ser también muy importante, pero que ya no es una psicosis ni una estructura borderline, presicótica, narcisista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro del proceso evolutivo individual, en la medida en que la organización de la personalidad es más deficiente, los miedos van a ser más grandes. Por ejemplo, un niño que a partir de los dos años está teniendo conflictos muy graves, en su familia, va a tener muchos miedos, va a tener miedo a casi todo, a casi todo, ¿qué pasa? Que cuando sea adulto, esos miedos que están en relación con una deficiente cohesión, cohesión de su personal, digamos, estructuración, cohesión, formación de su personal, van a aparecer ante los problemas de su vida adulta, con su mujer, con sus hijos, con su trabajo, con sus compañeros, con la vida en general. ¿Por qué? Porque los miedos, los miedos son una consecuencia de una personalidad que está mal organizada. Como en ese edificio, si a los tres años de construir un edificio empiezan a agrietarse los tabiques de todo el edificio, la gente dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues a lo mejor eso es simplemente porque los cimientos de ese edificio están mal hechos. Y se han movido los cimientos y ha creado... Pues una, una agrietación, una, un agrietamiento de todo el edificio. Entonces, los miedos tiene esta segunda parte. El, los miedos que tienen que ver con el desarrollo individual y cómo ha sido la organización interior que se ha construido en ese desarrollo. ¿eh? En el tiempo y en el espacio. Y luego tenemos la tercera parte, que son los miedos que surgen en nuestra vida social cultural, de sociedad, como sociedad. Eh, eh, la sociedad, que es esa, una serie de individuos, una sociedad es un montón de, de individuos interrelacionados, interrelacionados eh, para eh, que tienen una convivencia, que conviven y que eh, tienen en común realizar una serie de, de cosas, una serie de fines, con una serie de medios, con una serie de medios, entonces todo ese proceso colectivo puede estar bien hecho o mal hecho, la cultura que son digamos esa conjunción de ideas, de pensamientos, de deseos, de sentimientos colectivos, colectivos pueden realmente ser sanos o ser insanos eh, Nuestros objetivos colectivos, políticos, económicos, religiosos, culturales, educativos, pueden estar mejor o peor organizados, puede ser más sanos o más enfermos. O sea, la vida cultural, la vida social, la vida económica, también puede ser sana o puede ser estar enferma. Evidentemente no está enferma, porque sí está enferma, porque nosotros no somos capaces de construir algo que esté, que donde los fines sean siempre buenos, por ejemplo, si en una sociedad eh, lo que nos mueve no es el bien común, no es eh, el, el respeto al otro, no es el, el, la sana relación con los demás, sino que nos mueve el afán de dinero, el afán de prestigio, la fama por la fama, eh, etcétera, etcétera, evidentemente no vamos a construir una buena sociedad. No, van a haber, no, va a haber, no va a haber una audimbre social, política, económica que lo cohesione todavía que lo organice todo bien para producir seres humanos sanos y sin miedos. Lo he dicho otras veces, una sociedad eh, donde unos pocos tienen la mayoría de los bienes, sea bienes económicos o bienes, digamos, eh, de digamos, de la, de la tierra, por ejemplo, por ejemplo, o bienes materiales o bienes inmateriales, por ejemplo, las ideas también son bien, y las ideas pueden ser, eh, digamos, mmm, algo así como, como tomadas por unos pocos. Me contaba a, a, me contaba hace poco un, un, un otro otro psicólogo eh, mucho más joven que yo, una noticia, a ver si la era algo así como que una empresa china, había comprado a otra empresa por mil millones de euros me decía, y me decía esta persona y aparentemente no hay ningún beneficio y yo le decía, digo, entonces ¿cuál es el beneficio? dice, el beneficio es la información es que esa empresa la empresa que ha comprado eso, estos señores de China ha comprado esa empresa esa otra, esa empresa mueve mucha información y me decía Imagínate que, que todos los individuos que ahora va a controlar esa empresa Dicen que les gusta el azul ¿Ven? ¿Eh? Nos gusta mucho el azul Pues entonces esa empresa puede fabricar eh, vestidos o trajes azules a montón Y se compraron mucho porque a todo el mundo le gusta el azul Imagínate que, esa, que todos esos individuos, que son millones eh, Dicen que le gustan mucho los coches tal, tal, tal, tal Y lo expresan de una forma tal Toda esa información recogida puede ser que esa empresa tenga una fábrica enorme de coches y empiece a fabricar coches mucho mejores que la competencia. ¿Por qué? Porque sabe que al ser del gusto de toda esa gente, luego los van a comprar. O sea, este era el beneficio. El beneficio es que millones de datos de información conforman una estructura cognitiva que permite eh, que un negocio compita favorablemente por encima de otros en el mercado, ¿Eh? claro. pero si creamos una sociedad con estos fines, con esta cultura, con estas ideas, ¿qué va a pasar? Pues que estaremos arruinando la naturaleza porque estamos consumiendo materia prima a montón más de la que la naturaleza puede, más que la, la, que, la que deberíamos tomar de la naturaleza y luego eh, eso está influyendo en que unos individuos, tengan un poder enorme sobre otros, porque, porque millones de individuos dependen de unos pocos, porque son los que tienen el poder económico, y si yo dependo, si mi vida, mi sueldo, mi familia, mi bienestar, etcétera depende del señor, de un señor que tiene millones y millones, eh, eh, mi sueldo depende del señor, pues yo me haré un, una persona dócil, pasiva, temerosa, dócil, que no me atreveré, a levantar la voz y decir, esto no está bien esto no se puede admitir usted, eh, por ejemplo me contaba el otro día una persona dice, dice, yo trabajo tantas horas, esas horas me las pagan me pagan estas horas me decía, dice pero luego hago, a veces hay días que hago cuatro horas más dice, de eso no me pagan nada dice y yo le decía, pero no puede hacer nada por esto, dice, mira dice, en mi empresa todos los que han protestado por esto se han ido a la calle, lesando al finiquito sin darle ninguna explicación. Lesando al finiquito y le han dicho: no necesitamos más gente. Claro, esta persona, esta persona que me contaba, esto, tenía tres hijos, tenía una familia, tenía que apagar la luz, el, tenía que pagar el gas, tenía que pagar el piso, tenía que pagar un montón de cosas. Para este para este hombre, aún incluso, aún con buena voluntad y con buen deseo, no es fácil. No es fácil en enfrentarse con una situación cuando sabe que se está jugando el sueldo que es el que él necesita para sacar adelante a su familia. Entonces, ahí aparecen, en una sociedad así, aparecen muchos miedos. Por tanto, tenemos tres grandes pilares de miedo. Aquellos que están basados en la constitución de la especie, de pasar de ser animales inteligentes a verdaderos seres humanos, aquellos que están en relación con la construcción del individuo en su proceso evolutivo ¿eh? y aquellos que están dentro de la construcción de una sociedad, de un conjunto de millones de personas que viven en grupo compartiendo un montón de cosas materiales e inmateriales con unos fines y con una serie de medios. Ahí surgen miedos horrorosos en cada uno de esos tres pilares, que son los que sostienen el edificio y fruto de esos de cómo sean esos pilares pues será el edificio. Hará, estará bien o estará mal. Por tanto, eh, los miedos son una consecuencia de procesos complejos complejos. Podía hablar ahora de, podía hablar un poco de los miedos que surgen en cada proceso, por ejemplo, hay miedos, pero quizá esto es mejor dejarlo para otro, hay procesos, que tienen, hay procesos que tienen que ver, por ejemplo, con las estructuras histéricas, hay miedos que tienen que ver con las estructuras histéricas, con las estructuras... Por ejemplo, solo diré una cosa, las estructuras fóbicas, ¿cómo funcionan? Mire, los miedos en las estructuras fóbicas funcionan de la forma siguiente, por ejemplo, les pondré el caso de Freud, el caso Juanito, Juanito, brevemente se lo voy a decir, Juanito era un, un niño de 5 años, eh, hijo de un señor que Freud tenía relación con Freud. Este niño, este señor, le dijo a Freud que su hijo tenía mucho miedo a los caballos, en aquellos tiempos, en la Austria de aquel tiempo, había muchos carruajes tirados por caballos, y que el niño tenía un miedo horroroso a los caballos. Entonces Freud empezó hablando con este padre de este niño, se dio cuenta, eh, fue dándose cuenta el trato que el padre tenía con el niño y cómo era el padre y la madre, etcétera, etcétera. Fue entendiendo la situación y se dio cuenta que el niño lo que había hecho es desplazar, proyectar en un objeto externo, en este caso los caballos, el miedo que el niño tenía a su padre. Para el niño era más económico psíquicamente desplazar su miedo a los caballos que tenerlo de una forma tan abrumadora hacia su padre. Es verdad que esto limitaba su, su radiación porque muchas veces no podía salir a la calle de paseo porque tenía, se ponía muy mal cuando veía esos caballos. Pero, pero eh, realmente de esta forma eh, eh, compensaba un poco, le compensaba un poco porque aunque tuviera límites sentía menos miedo. Entonces las estructuras fóbicas, que son estructuras neuróticas, son estructuras fóbicas porque, primero, porque hubo un momento en su evolución individual en que se creó dentro de ellas un miedo, un miedo, un miedo, que en ese tránsito hasta la vida adulta el miedo se ha quedado ahí en su inconsciente y llegado un momento el miedo se proyecta fuera, se proyecta afuera eh, y entonces uno puede temer mucho, por ejemplo, ¿qué le diré yo? A la oscuridad, a los ascensores, a las plazas públicas, la claustrofobia, la, la la agorafobia. Puede temer mucho porque esos sitios físicos representan, representan, son símbolos de esos miedos. Por ejemplo, una plaza pública puede ser símbolo de inseguridad, de soledad, de, de, de ser una persona muy insignificante, de, de, de, como ejemplo, del miedo a los demás, como que los demás son así, te hacen sentirte como muy pequeño, como muy poca cosa, como, como, y eso a su vez enlazar con temores de sentirte como muy, muy rechazado, muy olvidado, muy poca cosa. Este es el funcionamiento de las estructuras fóbicas eh, que es un tipo de neurosis. Hay fobias también, pero no no debemos llamarle estrictamente fobias, porque las fobias las atribuimos a las estructuras neuróticas, fóbicas. Hay otros miedos también que son de las estructuras borderline y no digamos de las estructuras psicóticas. Esos miedos tienen, tienen su origen sobre todo en una fragilidad enorme enorme de la personalidad del individuo es decir, todo ha quedado organizado de una forma mala, de una forma frágil de una forma eh, que eh, esa persona no puede enfrentarse a la vida y ese enfrentarse a la vida con una personalidad muy frágil hace que la persona tenga miedo pues, a un montón de cosas ahí puede haber miedo a las enfermedades puede haber pánico, puede haber miedo a a cosas que a lo mejor otras personas no tienen miedo por ejemplo puede haber miedo un miedo horroroso cuando piensa estoy en una empresa han despedido a alguien y yo estoy horrorizado porque a lo mejor me van a despedir a lo mejor no lo van a despedir pero la persona crea un montón de miedos porque esa situación de seguridad le está, está en relación con esa organización deficiente eh, desequilibrada eh, frágil que se formó en esos primeros años de la vida y de ahí proceden los miedos, porque eso ha quedado ahí en la personal ha quedado en el inconsciente esa fragilidad, y luego aparece en relación a muchos problemas de la vida, desplazando a esos problemas esos miedos que proceden y que tienen un origen en el pasado, pero que se proyectan y se desplazan en el presente. Bueno, pues eh, nada más, eh, gracias y... Nada, hasta el próximo vídeo. Gracias a todos ustedes.